Buenas noches con todos, mi nombre es César Matamoros, soy de la empresa Ancosur y primero quiero agradecer a los socios integrantes de la Cámara Iberoamericana de Emprendedores y Empresarios del Perú. Estoy aquí esta noche para poder presentarles la empresa a la cual represento y explicarles un poquito de qué, de qué, qué trabajos y qué actividades hacemos dentro del, sector, eh, del, dentro del sector inmobiliario dentro de la ciudad de Huancayo. Paso a explicarles un poco de los trabajos que vamos haciendo. La empresa a la cual represento se llama Encosur y como tal ya dentro del sector inmobiliario aquí en la ciudad de Huancayo tiene seis años de experiencia. Hemos comenzado nuestras actividades en la zona de San Carlos operando proyectos, de, proyectos unifamiliares de viviendas en la urbanización Lino. Para la fecha, ya hemos desarrollado viviendas unifamiliares, aproximadamente 20 unidades en todo este tiempo y 13 edificios multifamiliares en la ciudad de Huancayo. Uh, nosotros como empresa desarrollamos proyectos que estén acorde a las exigencias actuales del mercado. Consideramos que... Eh, como agentes de desarrollo, como agentes de, de cambio económico, nuestra responsabilidad es poder llevar al mercado proyectos que impacten y al mismo tiempo eh, den una forma y una nueva perspectiva de desarrollo a, lo, a los ciudadanos. Es por ello que nuestro enfoque de conceptualización de los proyectos son netamente eh, enfocados eh, eh, en valorar o revalorar el proyecto medioambiental. Es por eso que nuestros proyectos o todos los proyectos multifamiliares a las cuales hemos este, conceptualizado siempre tienen ese toque de ecoamigable. ¿Okay? La forma como nosotros trabajamos actualmente en el desarrollo inmobiliario es de la siguiente forma. Tenemos proyecto, los proyectos multifamiliares, eh, siempre, siempre hacemos primero un, una evaluación económica y social del medio donde vamos a desarrollar. Y es así que dentro de todo esto cumpla, cumpla los requisitos mínimos que pedimos y recién conceptualizamos el proyecto. Y en cuanto a las viviendas, como son proyectos ya dirigidos a una sola familia, entonces lo que consideramos es que involucramos a la persona que va a ser usuaria de este proyecto antes de poder ser construido. Es así que el 99% que de que los proyectos unifamiliares que nosotros hemos lanzado en esta ciudad han sido compradas antes de que sean construidos razón por la cual los propietarios se involucran en la conceptualización y en el control de calidad del proyecto en sí. Actualmente, eh, como empresa, estamos desarrollando tres proyectos en camino ya que están en proceso de preventa y, y en, en proceso de construcción. La primera es Vita, que es un proyecto conceptualizado para gente que busca una experiencia de vida muchísimo más tranquilo, una experiencia de vida que conecta más con la naturaleza. Entonces, este proyecto cuenta con amenidades extraordinarias que le da la ventaja al usuario de tener una experiencia de vida distinta. Eh, muy aparte de eso que los espacios son conceptualizados o han sido conceptualizados de tal forma tengan una comodidad muchísimo más, muchísimo más este, amplia de lo que pueda haber en el mercado actual. Eh, Vita ahorita está en la etapa de preventa, tenemos ya dos departamentos vendidos de los seis que se han lanzado. ¿ya? El siguiente proyecto que está en etapa de construcción es Adaman. Adamant es un proyecto eh, que, que ha sido conceptualizado en el transcurso de aproximadamente un año. Eh, este proyecto igual tiene amenidades como gimnasio, tiene una sala de, de meditación, tiene un sauna, tiene un parque en la parte de la azotea. Esos espacios que por lo general el desarrollador común... Eh, no valora, nosotros lo valoramos y le damos un valor adicional porque creemos que el edificio donde va a vivir la persona no es solamente los metros cuadrados que se le vende sino son los metros adicionales que pueda dar uso como la azotea o como los espacios comunes como es el gimnasio y, y el sauna. Es así que este edificio cuenta con 11 departamentos de las cuales ya hemos vendido los 11 en apenas 11 tres meses de lanzamiento. Ahorita vamos en una etapa de 60% de avance. Para fines de septiembre debemos tener aproximadamente ya casi listo todos los departamentos para ser entregados. El siguiente proyecto que ahorita está en una etapa de preventa son los guindales. Es una casa de campo. Considerando la, la coyuntura actual, creemos y estamos conscientes que debemos revalor, eh, revalorizar el concepto de la vida más tranquila, ¿no? entonces eh, hemos lanzado un producto que está enfocado netamente al uso de una vivienda de, eh, de campo pero con las comodidades de la ciudad, es así que hemos conceptualizado los guindales, este proyecto está ubicado en la, en, en la, en la provincia de Chupaca y tiene todas las facilidades de acceso pero sin descuidar el concepto de vivienda de campo. El siguiente proyecto que está a un 99% de avance es Bambú, es un proyecto que ya está listo para la entrega a un 99%, repito, este, este, este, este proyecto igual ha sido vendido en una etapa de 10% de avance y mucho de lo que ahorita cuenta este proyecto pues ha sido conceptualizado y elegido por el propietario. El siguiente proyecto que, estamos, eh, que está en una etapa de preventa es Lago Verde. Es una vivienda pequeña de 90 metros cuadrados de terreno y 120 de área construida. Está ubicado en la urbanización Lago Verde. Ahorita está en una etapa de preventa. ¿Okay? Esos son los proyectos que ahorita nosotros vamos este, ofreciéndole al mercado. Estas son las oportunidades que tienen tanto de compra o de inversión. Entonces, permítanme por favor este, también hablarle de la experiencia que tenemos como empresa, como les dije al inicio, de estos seis años de desarrollo en la ciudad de Huancayo. Eh, uno de los edificios que hemos ya terminado de construir y ya se han entregado los nueve departamentos es la residencial Doble. Doble es un proyecto que ha sido conceptualizado para gente joven la cual solamente cuenta con nueve departamentos, repito, y este, pues las áreas que oscilan desde los 58 hasta los 62 metros cuadrados. Este edificio al mismo tiempo ha sido solamente desarrollado en ocho meses y vendido en tres meses. Es así que el edificio al ser conceptualizado para gente joven no cuenta con ascensor uh, eso, créame que algunos jóvenes lo ven como ventaja porque les sirve como para hacer ejercicio de los que viven en el último piso. Pero aparte de eso, las amenidades con las cuales le hemos dotado al edificio es que cuenta con una sala de billar, un bar privado, una sala de coworking tiene una zona de parrilla en la azotea, tiene las lavanderías. Aparte, de donde está ubicado el tanque lo hemos convertido en un jardín que está aproximadamente a 13, 14 metros de altura. Entonces, repito, nuestros proyectos no son iguales a los proyectos del, de, de las personas o de las otras inmobiliarias o, o constructoras o desarrolladoras, nuestros proyectos son diferentes. A partir de ahí creemos que generamos valor a nuestros inversionistas y a nuestros compradores considerando de que los compradores al obtener una propiedad dentro de nuestras residenciales o dentro de nuestros desarrollos, van a tener una plusvalía mayor porque esa propiedad se va a valorizar muchísimo más y aún así la, el valor del metro cuadrado es mucho más valioso. Recuerden, no vendo metros cuadrados, vendo metros cuadrados de experiencia y es así que dentro de tu edificio tienes una sala de billar y un bar privado. Este es el, uno de los primeros edificios que hemos desarrollado. El siguiente es esta casa, como ya les dije, ya está en una etapa ya casi terminada. Ahorita estas fotos están desactualizadas. Ya este, El concepto de esta casa ha sido pues este, para revalorizar la privacidad. Es así que ninguna de las ventanas dan directamente hacia, la, hacia los espacios íntimos de la vivienda. ¿ok? Entonces, esta vivienda se llama bambú y, y como tal ha sido conceptualizada desde el ingreso hasta la salida. Eh, otro de los proyectos que ya se han entregado y se llama Colina de San Antonio es una vivienda unifamiliar de dos pisos con tres habitaciones, una sala de estudio, eh, este, un bar, un bar, una cocina con bar y los closets empotrados. El nivel de acabados que hacemos en todas nuestras viviendas es de este tipo, ¿no? El siguiente proyecto que también hace aproximadamente unas tres semanas se han entregado es la vivienda DEFRA, que es un proyecto muchísimo más exigente en cuanto a acabados y, y jardinería, porque hemos trabajado ahí jardinería este, con caídas de agua y, y, y el amoblamiento impecable. En cuanto al tema pues, de, de, de, de relajamiento, le hemos dotado al baño principal de aproximadamente 11 metros cuadrados de una tina de hidromasaje. El concepto de esta casa es básicamente pues, para los usuarios que buscan descansar. Es así que se le dota de estos espacios como un baño muchísimo más amplio. ¿no? Eh, la siguiente vivienda que, se, que hemos entregado aproximadamente hace un año es la vivienda que le hemos denominado Colón. Esta vivienda está ubicada en Girón, Colón y la avenida este, donde está el hospital Carrión. Perdón, la avenida Carrión. Entonces esta vivienda pues, cuenta igualito con las mismas eh, facilidades, también el concepto ha sido para poder descansar y, y dotar digamos de los usuarios un espacio no ya de, de vivencia, porque por lo general los que nos compran estas viviendas son ya personas que están buscando una tranquilidad en su estilo de vida. Este es otro de los primeros proyectos que hemos conceptualizado distinto en el, al modo de geografía y el trabajo de arquitectura porque se ha trabajado a dos niveles. Esta es una vivienda que se ha trabajado en un terreno desnivelado con una pendiente de aproximadamente 45 grados. En ese caso hemos aprovechado la geografía para no poder erosionar el suelo, entonces hemos hecho un corte a unos 5 metros y medio para dos estacionamientos y el resto se ha mantenido la misma geografía del suelo. Y es así que la sala está ubicada a 2 metros 40 aproximadamente en el nivel del suelo donde se encuentra la pista. Okay. y este es uno de los primeros proyectos que hemos desarrollado esta es la urbanización Lino dentro de esta urbanización hemos desarrollado aproximadamente 15 viviendas de las cuales toditas han sido este, entregadas y muchos de los propietarios que aún aquí este, nos han comprado en primera instancia pues ahora siguen comprándonos otras viviendas como inversión o en todo caso para recambiar la propiedad es así el caso de que las dos primeras propiedades que hemos entregado ahí ahorita están en proceso de venta para poder coser, construir dos viviendas muchísimo más amplias para esos mismos clientes. ¿no? Entonces, quiero recalcar ahí la experiencia y no solo eso, el servicio de postventa como inmobiliaria desarrolladora que nosotros brindamos a nuestros clientes y que ellos nos, a, al mismo tiempo nos confían. Eh, eh, el hecho de que van a vivir en una vivienda totalmente confiable y al mismo tiempo que cuando habría algún inconveniente, pueden contar con nosotros para poder solucionar esos problemas. ¿Ok? Y ya para terminar, este, eh, a todos los socios de la Cámara Iberoamericana, les quiero agradecer el tiempo que se tomaron para poder escucharme, muchísimas gracias. Y ya para terminar, quiero eh, hacerles llegar la última parte de nuestra presentación, que es cómo... Desarrolladora inmobiliaria, nosotros buscamos dos tipos de usuarios o dos tipos de clientes. La primera es la persona que está buscando una vivienda o un departamento. Si tú eres una persona que está buscando una vivienda o un departamento, ten la, la libertad de visitarnos aquí a Girón, los, Las Orquídeas, 127 por... El, por el barrio de San Carlos, ¿ya? y créeme que vas a encontrar las mejores opciones de vivienda o departamento, de las mejores que van a existir en la ciudad de Huancay, eso se lo podemos garantizar. Y segundo, también entiendo pues, que son igual que nosotros, empresarios, emprendedores, tengan también la libertad de considerar si están buscando invertir en el sector inmobiliario, en el sector de bienes raíces, nosotros podemos ser parte de ese vehículo que les puede llevar a ese, a ese mundo de la inversión. Es así que nosotros tenemos una modalidad de captación de capital para desarrollar estos proyectos. Entonces, pues les invitamos... Tienen nuestros datos, tienen nuestros números, acérquense a la oficina que les acabo de mencionar y ahí también ustedes pueden convertirse en inversionistas inmobiliarios. Nosotros como empresa podemos generarles tasas de retorno fijos sin una... Este, sin un riesgo alto desde los 8 hasta los 15% del valor de su inversión anualmente. Les invito, por favor, acérquense si en caso tienen curiosidad, siéntanse en la libertad de pedir todas las consultas del caso. Muchísimas gracias.